Ok, deja tu like si sabes en qué evento y en qué año salió esta arma Ok chicos, ya tenemos totalmente confirmado cuál va a ser el nuevo evento en Fan, El evento que va a salir mañana Así que nada, los dejo con las imágenes Porque como dirían por ahí, una imagen vale más que mil palabras Corre video Madres que pedo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 y bueno, yo creo que quedó claro, ¿no? Obviamente el próximo evento será Navidad, así que disfrútenlo.